Hola, buenos días. Es para mí un placer introducir a Dae-jin. Dae Jin, eh, es un coreano de Getafe, y ahora veréis cómo perfectamente habla castellano, ha sido una de las preguntas que más me habéis hecho durante esta semana. Es un investigador multidisciplinar, eh, se adapta a su entorno, digamos que él se adapta muy bien a su entorno, y que tiene trabajos eh, algunos muy brillantes, tanto en el campo de la investigación como el de la transferencia. Es una persona que le gusta, le encanta el tema también de la transferencia, y de hecho de esto va el, el, la charla de hoy, va, va a probar sobre uno de los últimos campos en los que está realizando su investigación. De allí tiene artículos en revistas de investigación, pues como en Statistical Modeling en Medical Research, el, la Royal Statistical Society. Y además de ser un gran investigador, además eh, os recomiendo que os apuntéis su nombre porque es un gran guía para cuando vayáis a Bilbao y él amablemente os llevará a tomar unos pinches. Como veis es eh, una gran persona y un gran científico. Sin más, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Xavi. Eh, Xavi es un buen amigo, como, como ha quedado claro en su en su introducción, en su presentación hacia de mi, sobre mi investigación y sobre lo que hago. Y bueno, ha desvelado el secreto de que soy de Getafe, pero bueno, eh, ya casi soy más de Bilbao y bueno, es un poco también lo que, lo que como uno de Bilbao, pues también quiero transmitiros, ¿vale? Eh, bueno, agradecer al instituto y a Xavi por la invitación a estos seminarios eh, online. Lástima no poder haber ido allí para, para compartir este, este seminario y, y la comida posterior que me prometió Xavi. Pero bueno, espero alguna vez, algún momento ir, ir para allá. ¿vale? Bueno, pues como veis en el título, eh, voy a hablar de ciencia de datos, tecnología y deporte, retos y experiencias desde la perspectiva de la investigación en matemática. Bueno, como ha dicho Xavi, yo soy estadístico de, de, de formación, ¿Vale? Pero bueno, dentro del área de la ciencia de datos, pues, y también un poco, como ha dicho, sabe, de la transferencia y un poco también la pasión por, por lo que uno hace y el deporte y el fútbol, que, que me gusta mucho, pues, todo ha convergido a, a trabajar, pues, en, en, en fútbol, ¿no? Bueno, aportar un poco mi conocimiento en ese campo, ¿vale? Eh, yo soy investigador en el Centro Vasco de Matemática Aplicada, en Beckham, donde dirijo la línea de investigación aplicada y donde también tenemos bastantes proyectos de transferencia. ¿Vale? Y esta charla versa sobre, sobre este camino en el ámbito de las matemáticas y el deporte que he recorrido en los últimos tiempos. ¿Vale? Bueno, en esta charla voy a hablar de manera muy general de las matemáticas y el deporte, cómo las matemáticas que son omnipresentes en diferentes áreas también son en el deporte, pero hay diferentes tipos de matemáticas o diferentes áreas de las matemáticas que, que tienen un rol muy importante en el deporte. También hablaré de cómo la tecnología y, en principalmente, los datos han, revolucionado el mundo del deporte, ya se ha convertido en una industria. ¿vale? Y hablaré en concreto de los del proyecto de proyectos que estamos llevando con el Athletic Club de Bilbao en lesiones de, en el fútbol. Y finalmente unas conclusiones a modo más de reflexión desde la perspectiva de un investigador sobre este área emergente. Bien, Como he indicado, las matemáticas están en, en todas las partes de nuestra vida y en el deporte, por supuesto, eh, también están. Algunos ejemplos son la mejora del rendimiento de los y las deportistas, las nuevas tecnologías, incluso las revoluciones técnico-tácticas. ¿Vale? Sin embargo, existen diferentes áreas de las matemáticas que se aplican en el deporte. Cuando hablamos de matemáticas aplicadas, a mí me gusta hablar de tres objetivos principales, como son el optimizar, ayudar a tomar decisiones y, en última instancia, predecir. ¿No? Vamos a ver algunos Ejemplos de matemáticas en el deporte en base a estos tres objetivos. En primer lugar, en el ámbito de la optimización, eh, el área de la ingeniería, de las matemáticas, de la dinámica de fluidos computacional, permite eh, diseñar nuevos eh, materiales o nuevas estructuras, como veis aquí en una, en una bicicleta, donde podemos ahorrarnos el el hacer un experimento en un túnel de viento mediante simulaciones numéricas y ecuaciones de la dinámica de fluidos para optimizar este, este proceso. También en el ciclismo, como se compite a un nivel profesional eh, por batir récords, también el diseño de, de un manillar es muy importante optimizarlo y se puede hacer con modelos matemáticos de dinámica de fluidos. En el ámbito de, de, la, de las competiciones de vela, en la Copa América o la Volvo Ocean Race, también se, se dedica muchos recursos a optimizar el diseño de una vela. En este caso, pues como no podemos ir al mar siempre que queramos y con las condiciones que uno espera durante la competición, mediante complejos algoritmos de simulación se permite intentar optimizar el diseño ¿vale? para obtener mayor rendimiento y también en la natación, el diseño de nuevos materiales como son los monos de, de natación en el que se trata de optimizar la resistencia al, al agua y a su vez maximizar eh, la postura o, o el estilo de, de nado de un, de un deportista. En cuanto a la toma de decisiones, eh, bueno, esto no es algo eh, nuevo para, para la mayoría porque eh, ya en, los años, en el año 2000 el libro de Michael Lewis, El arte de ganar un juego injusto, donde posteriormente se hizo una película, Moneyball, protagonizada por Brad Pitt, puso en auge el, el concepto de los análisis de datos en el béisbol, en este caso. ¿vale? La historia cuenta pues, que un director técnico de un equipo modesto, eh, con la ayuda de un estadístico, permitió fichar a jugadores que no eran muy destacados ¿vale? y conformar a un equipo que casi eh, gana la liga, la liga de béisbol. ¿vale? Pero esta estas técnicas de datos no son muy recientes. De hecho, eh, la primera, eh, que se llama BoxCore, que es una hoja en la que se cuentan eh, los aspectos más importantes de, de un partido de béisbol por, para cada jugador, data de 1855. ¿vale? Hoy en día, esta toma de decisiones en el deporte, llamado scouting, para fichar a jugadores, incluso jóvenes, ¿vale? que puedan tener un potencial de ser superestrellas, es algo que mueve mucho, mucho dinero. ¿Vale? Pero la pregunta es, ¿cómo medimos el talento? ¿Cómo calculo esos numeritos que me permiten fichar a un jugador que pueda destacar? ¿no? Aquí tenéis dos imágenes. Uno es de los Simpsons, donde Lisa con, pues, con su ordenador y sus libros intenta eh, desarrollar la fórmula mágica ¿no? para, para fichar a un jugador o jugadora. Y a la derecha, pues, el clásico box score, ¿vale? que todavía se utiliza en, en un campo de béisbol. ¿vale? Por tanto, para tomar decisiones y en este rama del scouting, lo importante es definir una serie de métricas. ¿no? ¿Cómo medir aquello que quiero, que quiero capturar? ¿no? Y una métrica es simplemente una fórmula o un, un cálculo ¿no? que me permite eh, calcular el número medio de, de carreras de un jugador de, de béisbol. Básicamente, cuantificar ¿vale? aquello que influye en, en la victoria. ¿Vale? Esto en los años 80 eh, creó en el béisbol lo que se llama sabermetrics, eh, promocionada por la Sociedad Americana de, de, Inves de Investigación en Béisbol y la versión en el básquetbol que es el APBR Metrics, de la homóloga en, en baloncesto. Me gusta resaltar la palabra research porque bueno, son investigaciones que se hacen en el deporte y el deporte es, un, es algo bastante continuo, bastante en evolución, donde las métricas que se utilizaban hace años no son adecuadas para, para el juego actual. ¿no? Por tanto, necesitamos medir nuevas métricas. ¿vale? Algunas de estas métricas tratan de medir aquellos jugadores que no tienen una posición definida. ¿no? Aquí pongo dos ilustraciones de, obviamente, dos superestrellas del deporte, Michael Jordan y Leo Messi, simplemente para ilustrar cómo estas personas han influenciado en la evolución del juego. Eh, Michael Jordan destacó en una época en la que el los pivots, los jugadores de baloncesto muy altos, eran los, los principales eh, anotadores y él, por sus capacidades físicas y, y su inteligencia, era un muy buen defensor y una persona que jugando de escolta podría ejercer diferentes roles destacando el, el, tiro, el tiro exterior. ¿vale? Y Leo Messi, en esa táctica de Guardiola contra el Real Madrid, ejerciendo de falso 9, como sin tener una posición fija, generaba unos espacios que sus compañeros eran capaces de, de anticipar. Vale, Bueno, la historia dice que, que Leo Messi no fue el primer falso 9, sino si, mirando un poco la, la hemeroteca, se habla de un entrenador húngaro que, que ya promovió esta figura del falso 9 y Johan Cruyff con, con Laudrup y, y, y otros entrenadores también promocionaron este, esta figura de, de un jugador que no tenía una posición fija. ¿Vale? Otra de las nuevas métricas que el deporte actual eh, trata de, de cuantificar es la selección del juego o la estrategia en base a las probabilidades de victoria. Vale, al que ya tenéis el, en el béisbol, cómo el béisbol cambió en un momento del, de la historia en la que se promovía los, los home run, el, el lanzar la pelota fuera del estadio, vale, a un juego en el que eh, se promovía el robo de bases. ¿no? Es un, un acto más defensivo, pero, eh, que permitía eh, ganar partidos ¿no? y a la derecha tenéis en el baloncesto como las posiciones de tiro en el año 2001-2002, en la temporada 2001-2002 eran mucho de juego interior frente a lo que en los últimos años eh, se llama el small ball en la NBA que es más promover el juego exterior, en este caso por una razón obvia, eh, aumentar el porcentaje de tiro de 3 permite puntuar más y por tanto ganar más, más partidos. Otro ejemplo de toma de decisiones en tiempo real, también en el béisbol, es lo que hoy en día los aficionados podemos ver en la televisión en un partido, cuando un, entra, cuando un jugador entra a la cancha a batear y se pueden ver las estadísticas de, de sus tiros, ¿no? de, sus lanzamientos, de sus bateos. ¿no? Simplemente a tiempo real, en base a las estadísticas previas, se puede visualizar que este jugador va a lanzar hacia la izquierda con un porcentaje más elevado que, que hacia, otros, hacia otros lados. En la televisión podemos ver en las transmisiones en directo pues estos mapas de calor ¿vale? y entrenadores que tienen la tablet viendo eh, los resultados o eh, las estadísticas de los jugadores rivales casi a tiempo real. A modo de anécdota, en el año 2014 eh, Microsoft eh, llegó a un acuerdo con la NFL para utilizar sus tablets durante los partidos. ¿no? Teníamos ahí a un entrenador que enseña a sus jugadores. Eh, la última jugada y cómo tienen que, que actuar para atacar o defender al equipo rival. ¿no? Bueno, esto parece que no funcionó demasiado bien porque bueno, aquí veis algunas imágenes donde, bueno, pues el instaurar la tecnología en el campo pues no siempre es algo eh, tan exitoso, ¿vale? o que, te, que guste tanto a los jugadores y entrenadores, y esto al parecer supuso pues, un descalabro bastante grande de imagen a a las tablets de Microsoft. ¿no? Bueno, tradicionalmente, y el entrenador que veis a la derecha eh, prefería el papel y, de hecho, eh, lo que se hacía y no sé si seguirá haciendo, es que uno de los entrenadores que están a lo alto del, del estadio analiza las imágenes y las envía a una impresora que se que genera las imágenes ¿vale? en papel que les llegan al entrenador. O sea, digamos que la tablet no, no fue un éxito en este caso. ¿vale? Bueno, otro de los objetivos de las matemáticas o análisis de datos es la predicción de resultados. ¿Vale? Aquí tenéis eh, la página 5038 de un estadístico muy conocido, Nate Silver, que también ha hecho estadísticas para pronosticar el resultado de elecciones en Estados Unidos. Entonces, esto, es una, esto es una consulta de ayer mismo donde veamos, podemos encontrar el, el, bueno, el porcentaje de posibilidades de victoria en la, en la Champions League, que todavía no ha empezado donde bueno, los tres primeros equipos que tienen más probabilidades de ganar son el Bayern de Múnich, el Manchester City y el, el PSG. Y aquí ves donde se basan en un rating que llaman SPI. Bueno, si visitáis la página podéis ver en base a qué está calculado y podéis ver también bueno, pues jornada a jornada o, o, o cada fin de semana en base a las ligas locales, cómo estos porcentajes pueden ir eh, evolucionando. A medida que empieza la competición y la fase de grupos eh, pase pues estos porcentajes cambiarán en base a los cruces bueno en cuanto a la liga española también eh, podemos ver cuál es el porcentaje de que un equipo gane eh, la liga esto ayer eh, domingo por la mañana bueno pues el barcelona tenía más probabilidades que el real madrid y así sucesivamente ¿Vale? bueno otro de los retos o de los intereses que las matemáticas han suscitado en la predicción de en el deporte es el rendimiento y los récords ¿Vale? aquí tienes una ilustración de de, de los récords eh, mundiales en, en la categoría de 100 metros lisos en hombres y cómo ha sido la evolución a lo largo de la historia. ¿vale? Bueno, algunos podemos interesarnos en hacer este tipo de modelos estadísticos o básicamente tratar de predecir cuál va a ser el resultado, cuándo se va a batir el siguiente récord. Pero bueno, aquí podéis ver cómo desde los años inicios del siglo XX, bueno, el rendimiento humano y el físico ha ido decayendo. ¿vale? batiendo los récords, y al final, a lo largo de los años 2000-2008, veis cómo ha habido unos puntos de mucho más bajos de la, de la predicción. ¿vale? bueno Esos datos corresponden a Usain Bolt, ¿no? que bueno, en 2009 batió el récord, que todavía sigue vigente, de los 100 metros a, a un tiempo de 9,58. vale bueno Esto que parece un ejercicio de pre predicción, Obviamente no incluye variables como, como el desarrollo de los mate del material deportivo, la preparación física, ¿vale? Yo lo veo más como un juego, ¿vale? Donde quieres predecir la, la evolución, pero no como algo del todo fiable. Y vemos como nadie predijo que Usain Bolt en ese año hubiera predicho, hubiera batido el récord en ese tiempo. ¿no? Bueno, la historia dice también que Usain Bolt era una, es una persona bastante peculiar, tiene una complexión física poco natural para un corredor de 100 metros y, de hecho, en la época, sus entrenadores no daban un duro por él por, por eh, ser competitivo en 100 metros. Le veían más como 400 o 200, pero, bueno, el rendimiento físico de este portento pues, hace que, que vaya sobrado con respecto a sus rivales. ¿no? Bueno, ¿no? a modo de anécdota, en el año 2018, Usain Ball colgó las zapatillas de correr y, y jugó al fútbol y fichó por un equipo profesional australiano, y aquí he elegido un gol donde, bueno, donde un golazo, ¿vale? Se da por velocidad, como no, pero bueno, tiene unas capacidades físicas que, que también le hacen bueno en, en fútbol. ¿Vale? Esto no era predecible. ¿Vale? Por tanto, eh, volviendo a, a resumir los, los objetivos de las matemáticas aplicadas en el deporte, pues optimizar, tomar decisiones y predecir. Obviamente, en los últimos años esto va ligado a los avances tanto en la preparación física, la medicina deportiva, el material y el equipamiento, y sobre todo en la tecnología y en el análisis de datos en el deporte, lo que hoy se denomina como Sport Analytics, que es tanto una profesión como en sí una, una industria. ¿vale? Yo voy a dividir eh, la Sport Analytics en dos campos. En primer lugar, el centro del campo, que es la mejora del rendimiento de los atletas, las tácticas de juego y el estado físico, y fuera del campo, lo que se corresponde más a una industria deportiva, desde las experiencias inteligentes en, en el campo del deporte, el fan engagement, ¿vale? como, como eh, enganchar a los, a los aficionados, los estadios inteligentes y las experiencias e-sports. ¿vale? Bueno, si os acordáis de la película Jerry Maguire donde Tom Cruise era representante de, de un jugador de, de, de la NFL, de Cuba Gooding Jr., bueno, pues si lo adaptáramos a los tiempos modernos, pues probablemente la escena mítica hoy diría show me the data, ¿no? O sea, los datos, como se suele decir, sobre el nuevo petróleo, pues también el deporte permiten eh, mejorar el rendimiento, batir récords, mejorar el desempeño de un equipo, etc. ¿Vale? Bueno, si hablamos de tecnología, a mí también me gusta... Eh, ir en bici, aquí tenéis un dispositivo que a mí me parece eh, bueno, un ejemplo de, de, de cómo la tecnología en el deporte, en este caso en el ciclismo, ha evolucionado. Aquí tenéis una pieza que, que mide pocos centímetros de una empresa llamada Limits, que es un potenciómetro. ¿vale? Bueno, esta pieza va acoplada a una biela y a un pedal y manda señales a un ciclocomputador. ¿vale? Esto que a los que somos aficionados simplemente nos permite ver, como de bien hemos ido en una, en, una, en una salida, vale, permite a los ciclistas entrenar de una manera más eficiente, conociendo los datos de rendimiento, la cadencia, potencia, etcétera. Bueno, pues este aparato que hoy en día pues, tendrá pues, unos 10 o 20 sensores en esa pieza tan pequeña de plástico y manda señales a un ciclocomputador, ya en los años 80 fue un aparato que diseñó un ingeniero alemán. Este es el primer potenciómetro eh, que es básicamente pues unos cables que, que conectan con el plato y a este aparato que es como una especie de pantalla y permite al, al ciclista el conocer su, su potencia, el desarrollo, de tal manera que pueda optimizar el rendimiento pues en una subida, en una contrarreloj, etc. Hoy en día, eh, pues eso, en un ciclo computador el, el ciclista puede conocer sus, sus datos, ¿vale? aunque como decía antes en el de béisbol, eh, en muchos deportes le está quitando un cierto encanto al, a las carreras ciclistas. ¿no? En lugar de, de, de, de que el corredor conozca su cuerpo y el rendimiento que puede desempeñar, pues hay una tendencia de, de, en el mundo del ciclismo que, que se piensa que los ciclistas son como robots, ¿no? que automatizan una serie de desarrollos y, y rendimientos. ¿vale? En el mundo de la investigación en el deporte también ha crecido la parte más eh, experimental, ingenieril, aquí os, os, os enseño un, un artículo de 2014 donde se quiso estudiar el rendimiento o el perfil eh, de un fisiológico de un corredor campeón como eh, Chris Froome. Se hizo un experimento en las instalaciones de, de la empresa Glaxo, SmithKline, para conocer cuál es el, qué hace de característico a un ganador del tour, ¿no? bueno, pues se le se le examinaron diferentes, eh, en diferentes situaciones tratando de imitar eh, una carrera como el Tour de Francia ¿vale? para conocer qué factores, ¿vale? probablemente mucho sería genética, pero también de, de cabeza, porque bueno, Chris Froome es, tiene una capacidad de, de conocer los datos y conocer su cuerpo para sacar mayor rendimiento ¿vale? y eso es lo que se trató de estudiar en este en este artículo. ¿Vale? por tanto tecnología y deporte van muy de la mano en los últimos años y por supuesto los datos el deporte que más datos genera según eh, se conoce es la fórmula 1 ¿vale? se suele decir que un monoplazo de fórmula 1 tiene más de 300 sensores que miden un montón de cosas ¿vale? y es uno de los deportes donde los datos y las predicciones o las simulaciones tienen una importancia muy, muy grande ¿vale? incluso eh, el tema de cómo predecir el tiempo que va a hacer durante la carrera, ¿no? por el tema de cambiar los neumáticos, optimizar la estrategia, etcétera. Pero una ilustración que me gusta mucho enseñar y que creo es aplicable a cualquier proyecto de datos es la siguiente, ¿no? la comunicación de los datos. Aquí tenéis una infografía del equipo Red Bull donde veis, eh, en primer lugar, el piloto, que es, por supuesto, el, el, el principal protagonista, pero ¿cómo, relaciona, cómo se relaciona con los ingenieros de carrera eh, los jefes de equipo, los analistas de la carrera, y a la derecha, arriba del todo, tenéis pues, aquellos miembros del equipo que están en una sala, seguramente con supercomputadores, ¿vale? analizando eh, todos los factores eh, que influyen en una carrera. ¿vale? Como digo, a mí me parece un, una ilustración muy interesante en cualquier proyecto de datos, donde tenemos... Pues, precisamente el problema, eh, los ingenieros de la fábrica, los, o los médicos que pueden ser, o los epidemiólogos, los analistas de datos, y al final tiene que haber una, una comunicación, una interacción entre, entre todos ellos. ¿vale? En el fútbol la tecnología ha entrado un poco más tarde que en otros deportes, eh, de hecho, bueno, el fútbol se tiene como un deporte mucho más conservador en cuanto a incorporar nuevas tecnologías o nuevos avances, ¿vale? Pero ya en 2015, la FIFA ya permitió utilizar la tecnología en los campos, en los estadios de fútbol e incluso en los partidos, ¿vale? Hoy es habitual ver tanto en las de transmisiones de televisión, pues las cámaras, eh, la Spider-Cam, los balones inteligentes, la tecnología del gol, ¿no? Saber si un balón ha cruzado la línea de, de gol o no. Toda la tecnología en los estadios que miden el tracking de, de los jugadores, de la pelota, e incluso los entrenamientos, pues, pues la tecnología tanto de posicionamiento, GPS, como, como más local en poniendo unas, unos sensores en, en los campos de entrenamiento. Hoy en día es muy habitual ver esta, esta imagen de los entrenamientos de un equipo profesional, donde veis a jugadores eh, con este chaleco, ¿vale? Que tiene un dispositivo en la espalda, que es un GPS, que mide... Eh, Velocidades, aceleraciones, tiene también un giroscopio, etcétera. Hasta el punto de que, bueno, en el mismo entrenamiento, eh, pues hay un analista que tiene toda esa información en un ordenador, ¿vale? Y puede ver eh, los kilómetros recorridos, eh, el esfuerzo realizado, etcétera. Es que hoy en día, eh, si no corres, eh, los datos te, te pillan. ¿vale? Como decía, esto se utiliza también en los partidos de fútbol y aquí veis eh, un gol de... El Club contra el Leganés, un gol de Key en el minuto 92, donde se va a celebrar el gol y ahí se ve dónde tiene este dispositivo, este chaleco con el dispositivo a la espalda. ¿vale? Estos datos se analizan a posteriori ¿vale? y algunas de las preguntas más importantes es conocer el rendimiento en los momentos más decisivos del partido. ¿no? Eh, esto permite pues, al entrenador, a los preparados físicos, entender pues cómo entrenar mejor, cómo es el estado físico y cómo sobre todo es el desempeño en un partido donde hay muchas pulsaciones y hay mucha tensión eh, pues por el resultado y, y por el devenir del, del propio partido. ¿Vale? Vale. Bueno, si hablamos de Soccer Analytics, ya especificándonos en el fútbol, pues los inicios datan de los años 50 donde esta persona, el eh, Charles Rip, que era contable y también era comandante de las fuerzas aéreas, es conocido como el, el precursor de la analítica de datos en el fútbol. ¿vale? De hecho, publicó un artículo en la famosa revista de la Journal of the Statistical Society en el año 68, que tituló Skill and Chance in Association Football. Esta persona analizó 15 años de, de datos, alrededor de 587 partidos, y algunas de las conclusiones más interesantes de, de este artículo fueron que el 80% de los goles llegaban en tres toques o menos, se producía un gol cada 10 tiros. Más de la mitad de los goles se producían cerca del área tras una recuperación. Y lo que recomendaba era reducir la frecuencia de pases y el tiempo de posesión y llevar el, el valor al área contrario lo más rápido posible. ¿Vale? bueno Se dice que esta persona era bastante convicta de sus ideales ¿vale? y llegó a ser el eh, técnico de la Federación Inglesa de Fútbol. ¿Vale? Hasta tal punto que sus influencias eh, marcaron el estilo de juego inglés por décadas, ¿vale? Lo que llamaron el effective long play o lo que podemos conocer como el estilo inglés de balón para arriba, eh, delantero alto y generar una, pues, una, una ocasión de gol, ¿no? Bueno, posteriormente, eh, bueno, algunos estadísticos o otros analistas pues, critican ciertas, ciertos análisis de los que hizo esta persona, ¿vale? Siempre es fácil criticar a posteriori, pero, bueno, fue un precursor. Y algunos de los críticos era, pues bueno, pues canalizó datos de, de diferentes categorías de la liga inglesa donde el nivel no era muy alto, no tenía en cuenta el rival al que jugaban y bueno, pues también se dice que fue el causante de, del estilo de juego, pues que en los años 90 pues no, no ayudó a Inglaterra a ganar ningún título, ¿no? Y bueno, hoy en día pues eh, parece que con la Premier League y otro tipo de perfiles de jugadores pues ahora se se promueven jugadores más talentosos, no tan corpulentos, aunque son físicamente muy, muy portentosos, ¿vale? pero digamos que el estilo de juego inglés, del balón para arriba, bajarlo y disparar cerca del área, pues ya no es algo que, que sea el... Ya no, es, ya no es el estilo inglés. ¿vale? Bueno, en la actualidad existen muchas empresas que proporcionan esos datos de, de los eventos de fútbol, de los partidos. Algunas de estas están aquí mostradas que proporcionan tanto a los medios de comunicación como a los equipos, incluso a los, a los aficionados, todas las estadísticas eh, de un partido de fútbol. ¿vale? Una de las más eh, populares hoy en día es el expected goals, que es una métrica que trata de medir los goles esperados en un equipo. ¿vale? Y se puede interpretar como la oportunidad de gol que pueda acabar en gol. ¿vale? Bueno, pues el cálculo es algo complejo, pues trata de medir, eh, las posiciones de tiro, los corners, las, las posesiones, etcétera, todo en un único indicador o métrica que, como he dicho anteriormente, pues es la manera de tratar de cuantificar, ¿vale? la, en este caso, eh, la probabilidad o la oportunidad de igual. ¿vale? Hoy en día es muy habitual tener visualizaciones de este tipo. ¿no? En estas herramientas, pues podemos ver el, la red de pases de un equipo, los mapas de calor donde se mueve un jugador determinado, y más abajo, pues incluso ver eh, pues, diagramas de Boronoi, que es una herramienta matemática para generar esos polígonos, que tratan de cuantificar el espacio ocupado por un jugador ¿vale? en, cada, en cada segundo, en cada microsegundo. ¿vale? Bueno, todo esto, eh, que es un poco más general, eh, me ayuda a orientar esta charla a la relación que tengo yo, que tenemos en Beckham en el fútbol. Bueno, Beckham como centro de investigación en Bilbao, pues llegamos a, a encontrarnos con el Electric Club en el año 2018 y no fue casual ni fue ni fue eh, sencillo. Fue a través de un reto que la Diputación Foral de Vizcaya eh, planteó a empresas, centros de investigación o, o, o startups en un concepto de innovación abierta con Analytics Club, que consistía en lo siguiente. Eh, la pregunta era, ¿cómo me pueden ayudar las nuevas tecnologías en la prevención y gestión de la lesión de un jugador o jugador del club? Y el reto consistía, bueno, ellos plantearon un, una problemática, había que, que proponer una posible solución y entrábamos en un proceso, una vez que eras seleccionado, entrar en un proceso de co-creación en la que, bueno, pues presentabas una idea y ellos te... Te hacían preguntas, te proponían otras y en unos días tenías que dar una respuesta final y al final fuimos seleccionados para ejecutar ese proyecto eh, durante ese año. Vale, bueno, aquí tenéis un poco la pregunta un poco más amplia que es la susceptibilidad de prevenir el riesgo de lesión mediante la parametrización especial, eh, personalizada de los factores de riesgo modificables en el contexto de la gestión de lesión de un jugador o jugadora del club. Bueno, casi nada. Bueno. El tema de una lesión en el deporte es un tema eh, importante en el deporte profesional, pero también para la salud de los y las deportistas, eh, tanto corredores populares como, como jugadores de equipos inferiores, etc. Aquí a modo de ilustración, eh, os enseño, pues en la página Transfer Market podemos analizar las lesiones de un jugador. Eh, aquí tenemos a Eden Hazard, que es el flamante fichaje del Real Madrid del año pasado y que no ha tenido suerte en las lesiones. Como no, no tuvo muchas lesiones en su etapa del Chelsea, pero cuando ha llegado al Madrid pues ha tenido muchas y durante un, durante varios días. ¿no? Lo que ha, no le ha permitido pues, brillar como se esperaba de él. TransferMark también tiene un, un método para calcular el valor de mercado de un jugador que podemos ver aquí. Vemos cómo desde sus inicios Eden Hazard ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando fichó por el Madrid, pues ha ido bajando. ¿vale? Simplemente para ilustrar cómo una lesión de un jugador tan importante supone costes muy importantes a un equipo profesional, pero más importante que eso, a la salud a la salud de, del jugador. ¿vale? Bueno, pues una de las preocupaciones principales en un club como el Athletic, que vive mucho de la cantera, es cómo eh, tener herramientas para poder... Eh, prevenir las lesiones deportivas tanto en la cantera y en los equipos inferiores, como en el fútbol femenino, que también tiene una importancia, importan, una importancia en, el, en el club. ¿vale? Bueno, eh, en este proyecto analizamos eh, tanto fútbol femenino como masculino. Ya os anticipo que, que la lesión, predecir lesiones es, es muy difícil, pero sí que participamos en un proceso de... de co-creación con el club, con los servicios médicos, ¿vale? para, para entender la problemática y sistematizar una serie de protocolos o, o, de, o de análisis. ¿vale? Ninguno son análisis eh, eh, muy complejos, ¿vale? pero estamos en ese proceso de, de, de entender mejor la problemática desde el punto de vista del análisis de datos y también proporcionar un valor y un conocimiento complementario a los servicios médicos. ¿vale? Uno de los retos o los proyectos más interesantes es el del equipo femenino. ¿Vale? Eh, la tasa de incidencia de lesiones, eh, sobre todo del ligamento cruzado anterior, que es la lesión más temida porque deja a un jugador jugadora durante muchos meses sin, sin poder jugar y de hecho la recuperación es difícil y la vuelta a los terrenos de juego es compleja. Existen eh, pues, no, datos en los que lesionarse de una pierna provoca riesgo en la, en la otra pierna por el hecho de la cambio en la biomecánica y En este caso, en el equipo femenino, pues nos centramos en lesiones del tren inferior. Bueno, un aspecto importante al definir lesión es, es que la lesión es un concepto muy amplio. Podemos categorizarla como la zona del cuerpo, el tipo de lesión, la gravedad, los días de baja... ¿Vale? Y las variables que el club eh, suele eh, tomar son tanto por el peso, altura, el sumo de pliegues, etcétera, como una serie de test de screening funcionales, que ahí veis en la imagen, pues se hacen a diferentes momentos de la temporada, y tienen que ver con pruebas físicas, saltos, rotaciones, ángulos, etcétera, que permiten eh, dar una foto del estado eh, de la jugadora, en este caso, ¿vale? y su posible riesgo o asociación a lesiones del tren inferior. ¿vale? A modo de resumen, pues se recolectan más de 50 variables de diferentes tipos. Aquí tenéis una simple clasificación de las variables que, que se recopilan, tanto de fuerzas isométricas, saltos, eh, flexibilidad, dinamometrías, etcétera. ¿vale? Pero, bueno, como estadístico, eh, la foto que a mí me gusta enseñar o, o visualizar es la siguiente. En este caso teníamos, tenemos datos del equipo femenino B durante una temporada, 17 18, donde se aplican tres tests: el test 1 en agosto en pretemporada, test 2 en navidades y test 3 al final de temporada. Y esta es la foto de, de las lesiones o la incidencia que ha habido en este equipo en ese año. Se produjeron 19 lesiones de no contacto del tren inferior. Podemos calcular las tasas de incidencia tanto por minutos de exposición como por días de lesión, por horas de exposición. Y aquí vemos cómo tenemos pues, eh, jugadoras que no se lesionan, ¿vale? que no, han producido, no se han producido ninguna lesión y si tienen los test, test eh, realizados. Una jugadora que tiene una lesión de larga duración, posiblemente una lesión de ligamento cruzado anterior. ¿vale? Y a una jugadora que tiene pequeñas lesiones cortas y recurrentes. ¿vale? bueno Aquí vemos simplemente eh, la foto donde todos los factores que intervienen en ese tipo de, de de riesgo de lesión, pues son tanto las variables que se han medido como otras como pueden ser psicológicas, etcétera. ¿Vale? Lesiones previas, etcétera. Bueno, una pregunta que, que se me hace mucho es ¿cuántos datos hacen falta para predecir lesiones? Bueno, claro, en, este, en esta pregunta, eh, bueno, pues uno puede pensar que cuantos más datos mejor, ¿no? Pero bueno, eh, un aspecto importante es saber qué datos recopilar de manera sistemática, no tanto la cantidad, ¿vale? porque puede haber muchas correlaciones, puede haber muchas variables que, que son redundantes, etc. Al igual que, como he dicho antes, en el, la fórmula 1 es donde más datos se recogen, eso no va a evitar que, que ocurran accidentes o que los coches fallen. ¿vale? Las lesiones no van a dejar de existir. O sea, el hecho de que tengamos modelos o planteemos modelos que traten de predecir las lesiones no va a hacer que las lesiones desaparezcan. ¿Vale? Por tanto, yo prefiero decir que en lugar de predecir lesiones, ¿vale? vamos a intentar realizar, llevar a cabo modelos predictivos que ayuden a prevenir las lesiones. ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de prevención, bueno, pues esta imagen creo que es muy ilustrativa porque siempre es bueno prevenir antes que, que curar. ¿vale? Pero bueno, cuando especificamos lesiones de no contacto, bueno, pues siempre es importante destacar que hay algunas lesiones que no son predecibles. Volviendo un poco al, a la imagen anterior, el enfoque que, que abordamos en este análisis de datos del equipo FEMI 9 es el de la análisis de supervivencia, también conocido como fiabilidad en ingeniería, donde no solo estamos en, interesados en el evento lesión-no lesión, sino en cuándo se produce. ¿vale? Son los modelos, los análisis estadísticos llamados tiempo hasta evento, tiempo hasta lesión en este caso. Entonces se, se incorpora el concepto de datos censurados, es decir, datos que he observado hasta cierto punto, pero no sé cuál ha sido su su evolución posterior al punto en el que, el que he dejado de observar. ¿vale? Este tipo de técnicas son muy conocidas en la estadística desde el estimado Kaplan Mayer, la regresión de Cox, ¿vale? y es una, un, unas técnicas en auge en, en diferentes ámbitos de la epidemiología, donde en el deporte y en este contexto de, de tiempo hasta lesión, ¿vale? sobre todo a la hora de calcular el... El hazard ratio, la tasa de incidencia o el riesgo relativo son técnicas que siguen siendo muy, muy útiles. ¿Vale? Pero bueno, lo que quiere un, un usuario final, un, un responsable de los servicios médicos, es lo siguiente. ¿no? Un, tener un modelo matemático ¿vale? que eh, recoja las complejidades de, de, de, del, del evento de lesión. ¿vale? Y a la derecha arriba tenéis pues eso, un, un dashboard o una una visualización sencilla, que podamos o que puedan ver cuál es el riesgo día a día de un jugador, ¿vale? Cuando sale a entrenar, ¿vale? Pues eso, pues un código semafórico, si queremos llamarlo así, que nos digan el riesgo asociado a la carga de entrenamiento, eh, pues incluso cómo ha dormido, la nutrición, etcétera, ¿Vale? Bueno, esa sería la, el, la panacea o lo que uno aspira. ¿Vale? Y la pregunta es si los datos que, que los clubes tienen, tienen son suficientes para realizar este, esta bola mágica. ¿no? Bueno, pues el proceso de cualquier análisis de datos, pues parte de unos buenos datos. ¿vale? Como estadístico diría que parte de un buen diseño, ¿vale? una, una eh, selección de criterios de inclusión, etcétera, algo más epidemiológico. ¿vale? La modelización adecuada a este tipo de problemática y un proceso de validación y test. ¿Vale? Cuando hablamos de test, al final eh, se trata de desarrollar una, una herramienta, una regla que permita complementar eh, la decisión de un, de un servicio médico, pues no solo al evento de lesión, como está un jugador en determinada situación, incluso a la hora de, de volver al entrenamiento después de una lesión, pues cuándo es el momento adecuado, ¿vale? No solo en vista a los tiempos de recuperación establecidos, sino también a, a, simple, eh, a algunas pruebas ¿vale? físicas que aseguren que ese jugador puede volver con garantías de no lesionarse, aunque, repito, eso es muy difícil, eh, pero que complemente a la toma de decisiones de, de un club. ¿Vale? Por tanto, aunque he dicho ya anteriormente, si se pueden predecir las lesiones, bueno, yo diría que es un un proceso muy difícil y casi imposible por la propia naturaleza de, de, de las lesiones. Hay, hay muchos factores psicológicos que los datos no, no reflejan. vale Y la vida real, si un jugador te dice que está para jugar, pues el, el entrenador le pondrá a jugar eh, y puede lesionarse o no. Aunque hubiera habido indicadores a lo largo de las semanas anteriores que de una sobrecarga o de una acumulación de partidos o minutos. ¿vale? Sin embargo, lo que sí que, los modelos estadísticos pueden hacer es tratar de entender los factores de riesgo que las causan y prevenir y cuantificar el riesgo de la lesión. ¿Vale? La suerte que hemos tenido con el Analytics Club es que tenemos este proceso de, de colaboración con los servicios médicos donde eh, las preguntas y las cuestiones vienen por el Club. ¿Vale? Nosotros ponemos la parte de la analítica de datos, los modelos matemáticos, resolver algunas de las preguntas que ellos plantean o dar un poco de luz vale. Con la idea de mejorar la prevención y la gestión de las lesiones, ¿vale? Y esto es un ciclo continuo ¿vale? que requiere pues, también una colaboración extensa y estrecha, ¿vale? Sobre todo, pues, pues cada uno en su, su área de conocimiento, pero sobre todo en, en este flujo continuo de, de discusión y de intercambio de, de ideas. ¿vale? Me gustaría también resaltar eh, este artículo reciente en el que de la revista Frontiers in Psychology en Physiology, perdón, donde habla de, de la modelización del riesgo de lesión en un equipo profesional, en una narrativa ¿vale? de los diferentes métodos estadísticos, enfoques estadísticos. ¿vale? Simplemente saco tres puntos a destacar que hacen referencia en este artículo y es la existencia de numerosas técnicas estadísticas y de Machine Learning ¿vale? que pueden dar a, a resultados confusos. ¿vale? Eh, yo aquí añadiría pues, el mal uso o el, o el quizás un sobreoptimismo de estas técnicas a la hora de, de, de predecir el evento lesión, quizás un enfoque más académico a la hora de probar diferentes técnicas, pero bueno, pues hay que tomarnos con cautela. También ser conscientes de la diferencia entre la asociación y la predicción. ¿Vale? En una análisis de, de asociación entre variables podemos ver que dos variables pueden estar asociadas al riesgo de lesión, pero no, pueden, no tienen por qué ser buenos predictores para, para el evento de lesión. ¿Vale? Y por último, la escasez de datos públicos o reproducibles en el contexto de las lesiones deportivas. Muchos artículos que se publican en estas áreas pues son, eh, no son reproducibles, entonces eh, bueno, pues uno tiene que fiarse o... o o seguir un poco las pautas que han hecho en el paper, pero quizás sea poco aplicable a otro contexto, ¿vale? Pues porque, nos, porque los propios datos no son reproducibles, etcétera. ¿vale? tampoco hay código ¿vale? eh, que permita a, uno, pues, a un investigador, como en otras áreas, pues el reproducir y mejorar ¿vale? las alternativas propuestas en, en cuanto a la modelización de datos. ¿vale? Bueno, como he dicho, eh, la vinculación con Analytics Club. Eh, surge en 2018 y en la actualidad hemos firmado un acuerdo de colaboración ampliando un poco el espectro de los posibles eh, ámbitos de aplicación que Beckham puede aportar a un club como Athletic principalmente en cuatro áreas, como la mejora de la salud y rendimiento de jugadores y jugadoras, vale pero no solo en esto, sino también en las nuevas tecnologías en el deporte, la optimización y la gestión de infraestructuras, y un punto que a mí me parece interesante, que es la atracción de talento y formación en ciencia y datos en el deporte a raíz de esto hemos creado un concepto de becas de verano en este caso en Telebeca beca club donde bueno pues estudiantes de diferentes grados más orientados a matemáticas, ingeniería estadística física pues trabajan con nosotros en la parte de dialéctica de datos en problemas planteados por, por el club. Por tanto, si volvemos a, a los tres bloques que para mí las matemáticas aplicadas tienen que aportar y más centrado en el servicio médico y en mi experiencia personal, en cuanto a la optimización, pues existen muchos retos como son las de maximizar el rendimiento de jugadores y jugadoras minimizando el riesgo de lesión, los tiempos de recuperación y los recursos del club, en tiempo y personal. En el ejemplo del, del femenino, no, el club no puede hacer esas pruebas todos los días, ¿no? pues requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. ¿Vale? En cuanto a la toma de decisiones, pues incluso la gestión de los entrenamientos, aunque esto es una labor más del preparador físico, en cómo diseñar los contenidos óptimos, pues en un calendario muy cargado, con muchos viajes, a un jugador que viene de una lesión, etcétera. ¿Cuántas pruebas re médicas realizar o qué pruebas médicas? ¿no? Ahorrar ahorrar o, o simplificar las, los test, quizás en los, en los test más diana, ¿no? que puedan ser más útiles para, para cuantificar el, el riesgo de lesión. ¿no? o el retorno a la competición tras una lesión. Y en sí. cuanto a la predicción, como he dicho, los modelos predictivos tienen que ser interpretables y simples ¿vale? para transmitirlos bien y comunicarlos. Eh, tiene que ser importante el cuantificar el riesgo, no hay un riesgo cero en ninguna, en ninguna rama eh, en el que quieras predecir, no, no, no, no aciertas con total exactitud. Y sobre todo, pues tener en cuenta que el usuario final tiene que ser los servicios médicos y preparados físicos que tienen que entender todo aquello que le proporcionamos en una herramienta visible y e entendible. ¿no? Tablas y tablas con números y números no son, no, no son buenos, buenas herramientas de comunicación. ¿no? Por tanto, a modo de conclusión, y aquí cojo un poco el, el diagrama donde se ve la ciencia de datos entre la informática, las matemáticas, la estadística y, y el área de aplicación, y el unicornio es esa intersección, bueno, pues en el, en el área del deporte se aplica igualmente, quizás la bioestadística, la epidemiología eh, tiene un papel importante porque también tiene parte de, de conocimiento sobre la epidemiología de la lesión, ¿vale? A la derecha ilustro algunas técnicas, tanto de machine learning como de estadística, que son útiles para, para abordar estos problemas, ¿vale? Pero resalto que el conocimiento específico, sobre todo el que viene de, de los expertos en el campo en, de la medicina deportiva y el del deporte, es fundamental. ¿Vale? tanto la multidisciplinaridad como el trabajo en equipo. ¿Vale? Nosotros somos expertos en esas técnicas que, que veis a la derecha, pero ellos son mucho más expertos, diría yo, que nosotros en la epidemiología lesional, en las lesiones musculares y en la carga interna, externa de entrenamientos, factores biomecánicos y físicos, biológicos, los psicosociales, que son importantes como el estado de ánimo, el sueño, factores externos, pues el material, las superficies, o la antecedencia, el histórico de lesiones de los, de los jugadores y jugadores. ¿vale? Por tanto, el mensaje que me gustaría trasladar es, es ir hacia un modelo similar al de la Fórmula 1. ¿vale? Un poco cogiendo la ilustración de, de Red Bull, quizás el día de mañana sea más habitual y estoy seguro que en equipos como de la Premier League, como el Arsenal, bueno, me consta, Manchester City, etcétera, pues tienen esta estructura de, de datos ¿vale? relacionados con no solo rendimiento y medicina deportiva, sino también análisis técnico-táctico, en el que bueno, los protagonistas son los jugadores y entrenadores, ¿vale? que se relacionan con los servicios médicos y los preparados físicos, pero en esa cajita arriba a la derecha, pues cada vez más... Hay más hueco, ¿vale? no predominante, sino en colaboración con el resto, de analistas, analistas de datos, ¿vale? eh, estadísticos, eh, bioestadísticos, físicos, ingenieros y matemáticos, que aporten una estructura basada en los datos ¿vale? que ayuden a, a un club profesional. ¿vale? Por último, y a modo de resumen, pues como he dicho, las predicciones de las lesiones es una tarea muy compleja, dada su propia naturaleza impredecible. Para mí, eh, el objetivo final de un modelo predictivo no es la predicción en sí del evento, sino la prevención. Eh, se tiende a ir a, a tratar de individualizar el riesgo ¿vale? que, permite, que permiten tomar decisiones médicas. ¿vale? La multidisciplinaridad es fundamental y de la experiencia nuestra es la propia definición de las variables. Eh, ¿Por qué se recolectan de esa manera? cómo se preprocesan, hay un diseño experimental, etcétera, es crucial. Y eh, creo que el rol de un perfil analista de datos muy amplio, creo que es un perfil muy interesante para, para el futuro. Vale. Bueno, esto ha sido todo y, bueno, espero vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, a Jim por el seminario. Ahora empieza el turno de preguntas tratar de la palabra a través del chat y activar el micro muchas gracias eh, xavi actívate bueno, muchas gracias de Gim, por la charla tan eh digamos muy divulgativa que sirve tanto para los estadísticos conocer las posibilidades como para la gente de Ciencias del deporte conocer que nosotros deberíamos ser unos grandes aliados suyos yo lo has dicho tú ya en la charla pero pero quería un poco ahondar más es eh, cuántas veces te has encontrado ya el problema de correlación no implica causalidad ¿no? es decir que ellos te dicen no, es que el comer pan con tomate hace que se lesione. Y a lo mejor no es el pan con tomate, sino es a la hora en la que se levanta por la mañana y que le hace llevar un biorritmo Ajá. Eh, incorrecto, ¿no? ¿Ya lo has encontrado muchas veces o, o todavía pues, no? Pues tengo que decir que, y creo que tengo la suerte de trabajar con, o colaborar con la gente de los servicios médicos del club, que esas esa películas ya se las saben, o sea, que, que no se la creen. ¿no? Yo creo que vienen... Mucho de, de, es cierto que el lenguaje suyo no es muy estadístico, ¿no? pero son más escépticos. Y yo creo que fue un poco también eh, le, la relación que tenemos ahora un poco más de, de investigadores. ¿no? O sea, hay gente que tiene el máster, hay gente que tiene el doctorado, ¿no? que hace que, que no le vendemos la moto con un modelo super mágico oscuro, ¿no? la caja negra. ¿no? Entonces, cuestionan mucho. Y yo creo que es importante en esta multidisciplinaridad eh, Conocen bien la teología de la lesión, o sea, las, o sea, leen muchas referencias, incluso no se creen algunas cosas publicadas en su ámbito y en lugar de, de plantear correlaciones y causalidad, etcétera, son bastante escépticos, lo cual creo que es bueno porque nos a nos permite pensar en que no es todo tan trivial ¿no? y, y en efecto... Y tenemos también la suerte de poder ir ahí, bueno, últimamente no por el tema del COVID, pero de ver las pruebas y de entender bien las pruebas y de leer lo que han hecho y entender por qué hacen esto. Y yo creo que eso nos permite también el, el, el definir un lenguaje común, ¿no? O sea, ni yo voy a convencerles de que el p-valor de este coeficiente me dice que, y os van a cuestionar mucho los resultados de un algoritmo, ¿no? Eso, eso hace que, pues, bueno, la, la, la colaboración sea muy interesante, ¿no? o sea, el hecho de que en un primer vistazo no te crean los resultados, pues a mí me, me motiva para, para convencerles. ¿no? Y lo que son conscientes es que necesitan gestionar los datos, ¿no? eh, recopilan mucha información y ya el hecho de poder eh, entender qué variables influyen, porque a veces ellos también son conscientes de que pecan en, en, en recolectar todo lo que pueden recolectar, ¿no? Y a veces cuestiones como el error de medida o, o, o sea, en lugar de hacer pruebas de una pierna en la otra, hacen dos tres veces, pues calcula una media, pero bueno, esa variabilidad asociada al error de medida, pues también es importante, ¿no? Todavía no estamos en ese punto porque entiendo que ellos también están recopilando mucha información y tenemos que dar cierta luz a sus bases de datos, pero no me he enfrentado a esas dudas de correlación y causalidad. Creo que son más personas que, que se cuestionan mucho. Es interesante. Y una segunda pregunta, eh, un poco, que ya también has respondido en la charla y ahora también, es eh, en la época esta de la inteligencia artificial que, uh -huh. que tanto se vende. Sí. Eh, entonces, digamos que hay gente eh, en esa intersección que has mostrado que con más conocimientos, digamos, de parte de una ciencia de datos no tan matemática que le dan al botón de una red neuronal y obtienen el resultado uh -huh. y a veces esos resultados que luego no se cumplen porque uh -huh. por lo que sea porque falta de datos por una red mal entrenada o simplemente porque hace falta más interacción muchas veces lo que hace falta es lo que tú estás diciendo más interacción entre los sí. equipos eso nos puede hacer daño a los analistas al nos puede hacer daño el que fallen algunas cosas o, o con una buena comunicación y que el equipo médico tenga claro que somos un apoyo, eso se puede solucionar. Yo creo que, eh, bueno, mi experiencia es en la comunicación. O sea, como he dicho antes, no le voy a vender la moto a alguien que lleva muchos años y que tiene mucho conocimiento en la, en la medicina deportiva. Tampoco es mi objetivo, pero bueno soy consciente de que hay muchas técnicas de Machine Learning y, y bueno pues que dan métricas de predicción muy altas. Pero, bueno, pues yo creo que un equipo médico que utilice esa maquinita, que la tengan en un iPad o tablet y que digan, bueno, tú no entrenes que, que la máquina me dice que vas a tener un riesgo de lesión en los próximos cinco minutos. Llegar a ese punto yo creo que es un error. O, bueno, yo no... Ni pretendo vender ese tipo de máquina, ni, ni las personas con las que trabajo me la van a comprar, ¿no? Entonces, eh, otra cuestión es esa discusión continua que creo que es el beneficio. Eh, sé que existen empresas y, y gente pues que investigan eso, que llegue al médico y al preparador físico para que lo utilice, creo que todavía no se está en ese punto. Y, y no sé si tenemos que llegar a, a esa máquina mágica, ¿no? Yo, si, si voy al médico y me duele algún sitio, alguna parte de mi cuerpo y me dice que la máquina ha dicho que tengo X, pues yo como estadístico dudaría, quizás, ¿no? Eh, lo tomaría con precaución, ¿no? Pero, bueno, pues fiarme a juntillas de lo que me dice el médico, quizás el plantear que puede ser esto, puede ser lo otro, sin una certeza clara, porque al final puede evolucionar de una manera u otra, es más prudente que no... Decir a ciencia cierta que la máquina me ha dicho que va a ocurrir esto. Pero sí, al final vivimos en una industria también en la deportiva donde se ofrecen herramientas que, que no, no las cuestiono. ¿eh? Tampoco, como no, tampoco conozco las tripas, tampoco sabría decir eh, cómo, pues, cómo defectivas son. Pero que el fútbol eh, pues, tengan una omnipresencia y que realmente se tomen decisiones a ciegas o a pies frutillas, eh, lo dudo, en mi opinión, Ahora, a día de hoy. ¿eh? Otra cosa es que se genere una cultura donde el día de mañana haya expertos en datos y expertos en el deporte que formen parte del club, en esa cajita que decía yo, que sepan un poco filtrar lo que filtrar o simplemente cuantificar la incertidumbre y, y lo que en estadística sabemos odds ratios o relative risk, pues que sepan transmitirlo a, a, a los expertos del deporte. ¿no? Yo creo que esa es la, la, la labor principal, ¿no? el transmitir esos resultados con la cautela y la incertidumbre adecuadas. Eh, Day, gracias por la respuesta. Juan Roldán te ha escrito en el chat una pregunta, sí. no sé si puedes mirarlo. Sí. Eh... Vale. O sea, Juan Roldán dice, ¿puedes comentar la posibilidad de ampliar este estudio en la prevención de lesiones con el, con el tiempo de recuperación de la lesión donde encontraremos protocolos de medicina deportiva a estudiar su efectividad? Bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, nosotros, en el, lo que he ilustrado, tenemos un equipo, una temporada... Eh, lo ideal sería tener varios equipos de las temporadas, ¿no? también para tener la variabilidad. Y, bueno, me consta que, que hay diferentes eh, proyectos, sobre todo en el ligamento cruzado anterior, de equipo, equipos femeninos, donde se va a hacer una corte más amplia. Eh, es una pregunta interesante. Eh, Habría que también registrar cuáles han sido los tiempos de recuperación de cada uno de los equipos. Ahí veo la dificultad ¿no? en, en si ese registro eh, está disponible. ¿no? Pero, por supuesto, el objetivo de, de este tipo de análisis es, analizar varias temporadas, vale. sobre todo cuando menciona mencionado la, de manera un poco más rápida la recurrencia, el hecho de, de jugadoras eh, que, que, que tienen lesiones recurrentes ¿no? y cómo eso puede afectar a, a lesiones posteriores. ¿no? Eh, pero sí, es una, un, contrastar eso con la medicina deportiva, con los protocolos, es, es importante. En el ámbito que decía de optimizar ¿no? los tiempos de recuperación con un poco de, más de apoyo complementario de los datos, pero sí, sería interesante. Y ahora le cedo la palabra a Juan Aparicio, que también quiere hacer una pregunta. Eh, hola, Dae. Hola. Eh, soy el director del Instituto CIO, así que muchísimas gracias por la charla. Muy, muy interesante. Gracias por la invitación. <ríe> y por supuesto, ser el director, como estoy preocupado por, por el dinero. Eh, mi pregunta es, ¿qué, qué, ¿quién financia esto? ¿Es exclusivamente los clubs que ponen dinero o realmente hay proyectos a nivel nacional e internacional que permiten también financiar parte del, de los gastos del proyecto, la investigación, etcétera? Eh, bueno, buena pregunta. En el reto bio que esté de una zona abierta había una, había una parte que financiaba el club y parte de la Diputación Federal de Vizcaya, pero ahora el convenio de, de marco de colaboración está más orientado a la investigación. O sea, eh, de hecho eh, yo tengo una estudiante de doctorado que está trabajando en métodos estadísticos para prevención de lesiones y al final eh, financiamos la, bueno, como grupo de investigación y como centro de investigación a base de estudiantes de doctorado que trabajan en eso. Digamos que, que a día de hoy ver, o sea, eh, financiar una unidad interna pues es todavía un, un, algo lejano, pero digamos que a través de la investigación, con el, con el afán de investigar y de generar artículos, y, pero también transferencia. ¿no? yo Insisto, bueno, Xavi lo ha dicho al principio, en la transferencia y en, y en la investigación tienen que ir de la mano. No o sea, No hubiera surgido este proyecto o esta colaboración si no hubiera una parte de transferencia. Eso tiene que servir para, para el día de mañana, para, no solo para publicar papers y cuántos más papers mejor y cuántos más y mejor colocados mejor, sino que también la inversión en el talento yo creo que es importante. Y eso al final es una inversión que, bueno, pues en este caso con proyectos de investigación y becas y... y, y y proyectos más pensados en una beca de doctorado, pues, se pueden afianzar, ¿no? eh, Bueno, el día, no sé, si estuviéramos en Estados Unidos, seguramente habría clubes que ficharían a, a equipos completos, ¿no?, para realizar estas tareas. Pero a día de hoy no estamos en ese, y no sé si en España estamos, no sé si el, el Barcelona Vision Hub, que tuvisteis a Martí hace poco, también promueve. Pero, bueno, al final yo creo que a través de estos convenios y, sobre todo, dar visibilidad a este tipo de, de colaboraciones puede tener un efecto llamada y, y, bueno, pues sé que a nivel europeo la UEFA también tiene financiación para proyectos de investigación, entonces, bueno, la idea también es ir a convocatorias eh, en este ámbito y, insisto, aunque hablemos de fútbol y de deporte profesional, yo creo que también esto tiene una, una repercusión, o potencialmente, o quiero pensar que tiene una repercusión en la salud ¿no? de, de la población. ¿no? El, al igual que en la Fórmula 1, pues puede ser eh, bólidos muy caros, ese desarrollo puede tener eh, aplicaciones en los coches eh, de a pie, ¿no? Pues quiero pensar que esa eso poco a poco llegará, ¿no? Pero en cuanto a financiación a día de hoy, pues eso es las vías en las que podamos eh, a través de la investigación financiarlas. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta también a Índole sí. de, por ejemplo, ¿cómo te llevas la relación con los preparadores físicos? Que normalmente la mayor carga de trabajo se realiza siempre en pretemporada y luego las lesiones se suelen producir entre septiembre o agosto, más o menos, que es sí. los datos que has sacado. ¿Suelen sí. hacer casos o os comentan para planificar la carga de trabajo? O... Eh, claro, a mí personalmente no, aunque bueno, conozco al preparador físico del primer equipo, pero bueno, no es, digamos como que... Eh, bueno pues reciben la información ya filtrada por los propios miembros del equipo técnico preparadores que tienen la información al final diariamente quieren ver una foto de cómo está cada jugador ¿no? y bueno pues eh, sin que trabajemos de manera directa al igual que en ese cuadro que os mostraba de la fórmula 1 el analista de datos no está en la primera línea con el jugador y el equipo médico sino que es parte de en esa cadena de transmisión de comunicación eh, no sé si haremos si es necesario que yo esté hablando con el preparador físico y le cuente mi película, porque quizás no me la, no me la compre, no pero a través de las personas que trabajan alrededor de, de los equipos, sí que se puede eh, instalar una cierta cultura de, de que ciertos datos o cierta información ya filtrada en, en un lenguaje mucho más adaptado a los preparadores físicos es, es más eficiente que no ir yo con mi con mi ecuación o mi modelo eh, directamente hacia y hablar con el preparador físico, ¿no? Pero bueno, todo es una parte cultural y, y por lo que sé, en deportes como el baloncesto, incluso a nivel, a nivel eh, Liga Europea, pues sí que cada vez más hay analistas que tienen contacto con el tercer entrenador, que es el que le comunica al primer entrenador eh, las estadísticas más importantes, ¿no? Que muchas veces son descriptivas, ¿eh? no, no, no tienen modelos muy sofisticados detrás. Pues muchas gracias. Y si no hay ninguna pregunta más, agradecer a Daegin, que esperemos que venga aquí pronto y pueda comer el arroz que le debe Xavi. Eso Así que, muchísimas gracias y damos por finalizado el seminario. Buenos días a todos. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Adiós.